Te sientes solo y desamparado, con un problema que te aflige. Sabes que estoy aquí, y el problema que te aqueja, tiene una solución que haré que encuentres dentro de ti mismo. Es necesario el que separes la realidad de la fantasía. Cuando te sientas triste, cuando sientas que otro reto ha llegado a ti, o te hacen sentir apesadumbrado los sentimientos o acontecimientos, piensa acerca de la posibilidad de ser despertado de una pesadilla. La agitación continuará hasta que estés realmente despierto, de modo que toda la pesadilla que te abrumaba, estará lejos, tendrás el alivio completo. Si te has comunicado conmigo, quiere decir que no estás en la soledad de una noche oscura. Si un amigo cariñoso o pareja aparece, aliviándote, mientras te despierta de ese mal sueño, aliviará tu sufrimiento. Muchas veces, solo con la agitación suave en tu hombro, va a trabajar en ti como si entraras en un mejor sueño, y desaparecerá el dolor. Apareceré en la forma de personas que te ayudarán a resolverlo. Estoy a tu lado.